ahí? Bueno, sepan disculpar, es el micrófono que tenemos, esta vez no pudimos contar con la amplificación que en alguna otra nación nos acompañó. Todos sabemos eh, por qué nos encontramos acá. Afortunadamente la situación epidemiológica nos permite volver a juntarnos después de dos años de haber tenido marchas virtuales en las cuales el ingenio nos permitió al menos de diversas maneras tener ese encuentro, esa posibilidad de estar acompañando esta fichas tan significativo para todos los uruguayos en un lugar tan significativo como son las puertas del hotel Liberty, hoy con otro nombre acá, un 20 de mayo del año 1976 fue secuestrado el mar Michelini, como todos sabemos un par de días después, su cuerpo junto al de el otro legislador, Gutiérrez Ruiz y del matrimonio Rosario Barredo y William Whittalow fueron hallados dentro de un vehículo en la zona de Lugano también en esta actividad se conmemora la desaparición del doctor Manuel Liberov, que hasta el día de hoy todavía lo seguimos buscando. Como todos también saben, esta actividad principalmente se desarrolla en todo el territorio de nuestro país, con el centro principal, la actividad principal, sobre la avenida 18 de Julio, en la capital Montevideo. Afortunadamente, con el correr de los años, muchísimas ciudades del interior se han ido incorporando y son este año, creo que récord, la cantidad de ciudades en las cuales los uruguayos nos vamos a poder manifestar. En Uruguay, como todos sabemos, es una marcha de silencio. Aquí siempre hemos tenido otro tipo de actividad. hemos Estar en un lugar quieto sin no poder marchar. Nuestra manera de a de nuestros detenidos desaparecidos es a través de poesías. Y en esta ocasión, en este año, el comunicado que vamos a dar a conocer sobre el cierre de la actividad es lo que familiares dio a conocer y lo que se leyó en la jornada de hoy en la ciudad de Montevideo. Previamente a eso vamos a leer algunas adhesiones que han hecho llegar distintas organizaciones de derechos humanos de Argentina y de Uruguay y también de algunos partidos políticos. Muchas gracias a todos especialmente por venir. Sabemos el compromiso de estar acá, especialmente a aquellos que lo padecieron en carne propia hace cuatro décadas y pico. Fue muy difícil para esa gente sobrevivir a lo que fue el terrorismo de Estado en Uruguay. Especialmente a esas personas que hoy, afortunadamente hay varios entre nosotros, es el agradecimiento. Y también a todos los que de una u otra manera hacen la posibilidad de que hoy nos volvamos a juntar y que mantengamos siempre el discurso de memoria, verdad y justicia arriba, para que no haya olvido y que en algún momento los familiares principalmente sepan dónde están los cuerpos de sus desaparecidos. Muchas gracias. Mientras, Mientras vamos preparando algunas poesías para dar lectura, vamos a hacer lectura de las adhesiones que fuimos llegando, que fue recibiendo el acto. Así que empezamos por esta. Buenos Aires, 19 de mayo de 2022. La Secretaría de Derechos Humanos del PCU departamental 20, el cumplirse 46 años de la desaparición del doctor Manuel Liberoff del Partido Comunista y de los asesinatos de Silmar Michelini senador del Frente Amplio, Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado del Partido Nacional y presidente de la Cámara Baja representante del Uruguay, Rosario Barredo y William Whitlow, militantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, a manos de las fuerzas represivas organizadas en el Plan Cóndor, hechos ocurridos el mismo 19 de mayo del 76, los recordamos y pedimos justicia por ellos y por todos aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Asimismo, acompañamos la vigésima marcha Silencio, vigésima séptima marcha del silencio la memoria está fresca la justicia lenta a cuenta gotas no es justicia la verdad sabrá cuando metan la pala no hay olvido ni perdón seguiremos buscando y preguntando ¿dónde están. esta adhesión es de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos queridos compañeros los acompañamos en este nuevo homenaje a los compañeros Elmar Michelini, senador uruguayo del Frente Amplio, denunciante de la dictadura uruguaya, a Héctor Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Representantes y del Partido Nacional, a Rosario Barredo y William Whitlow, del MLN Tupamaros, así como también al doctor Manuel Liberov, quienes se refugiaron en nuestro país y aquí fueron secuestrados y asesinados. Adherimos a la convocatoria de este acto y a la marcha del 20 de mayo en Uruguay, que recuerden ellos... ...a todos los desaparecidos de la dictadura genocida de los años 70. Abrazo fraterno y militante, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Queridos compañeros, queremos acompañarles de algún modo en la actividad... ...que realizarán el 20 de mayo en Corrientes y Florida... ...sabiendo que ustedes se sumarán desde allí a la vigésima séptima marcha de silencio que tendrá lugar en Montevideo. Desde el noroeste de la provincia de Buenos Aires, les mandamos un abrazo fraterno y solidario, y esperamos que las margaritas que ustedes portarán puedan representar con su belleza la inspiración que nos siguen proporcionando con su ejemplo todos los compañeros desaparecidos de Uruguay y de nuestra América Latina. Comisión por los Derechos Humanos de Trenkelauken, en 18 de mayo del 22. También, también adhieren de Capoma, el Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Ares, Jujuy, Buenos Aires, la AFEPOC, Agrupación de Familiares de Argentinos Ejecutados Políticos y Desaparecidos en Chile, y los expresos exiliados, hijas y hijos y sobrevivientes del terrorismo de Estado autoconvocados. Compañeros y compañeras, saludamos a los compañeros y compañeras de la Comisión de Derechos Humanos en Argentina, que siempre estuvieron y estarán cada 20 de mayo, aún en pandemia, demostrando su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Un nuevo 20 de mayo nos convoca para reivindicar con absoluta convicción que mientras haya impunidad de los asesinos de nuestros compañeros, no habrá olvido, perdón ni reconciliación. Hoy renovamos como cada día nuestro compromiso con ellos. No a la prisión domiciliaria, no son unos pobres viejitos, son torturadores y asesinos. Cadena perpetua para ellos en cárcel común ya, no es odio, no es venganza, es memoria, es verdad, es castigo. Movimiento 26 de marzo de Uruguay, integrante de la Unidad Popular Agrupación Buenos Aires. Con esta cerramos las... Sí, igual... Oh, oh, oh, no que se bajó, ¿no? ¿Tenés...? ¿Se bajó el volumen? Mirá, ¿verdad? Ahí, a ver. A ver, ahí. Sí, porque ahí, yo el mío ahí, de todo. ahí. ¿sí? Oh, oh, no. a vos pelada nomás. A vos pelado. No, no, dale, dale. Dale. Oh, oh, oh, no, no. No, no se escucha. No se escucha. Oh, no, no, no. Se descargo, se descargo. Bueno, dale, dale a Bueno, vamos a pelar entonces. Vamos a leer... Una que es muy importante para la Comisión, como todas las otras, pero fundamentalmente porque la manda desde París la Fundación Selmar Michelini. Empieza así, con palabras que dijo Selmar Michelini en su intervención en el Tribunal Russell, en la ciudad de Roma, en marzo del 74. Los hechos no suceden en vano. Siempre hay una sanción moral. Siempre hay un juicio de la historia. A ello nos remitimos, pero no pasivamente. Aspiramos a ser nosotros mismos la historia de nuestros años. En este tribunal Russell, representamos a los que no han podido venir... ...porque desaparecieron de la faz de la tierra asesinados por el régimen. A los que no pueden llegar porque han sido mutilados. A los que no se han podido hacerse oír porque sus mentes... ...se han cerrado para siempre víctimas de los tormentos padecidos. Nuestra voz es la de todos aquellos que habiendo sufrido... ...no pueden gritar su rebeldía, no pueden proclamar su lucha... ...pero no solo es una voz de acusación, de condena... ...es también la voz de la esperanza y de fe... ...de esperanza y de fe en nuestra patria... ...en nuestro pueblo... Yo sigo, yo sigo, yo sigo. ...en nuestra lucha... ...el hombre nuevo que está surgiendo para la liberación... ...por eso, como el poeta que antes dijera tan cálidamente... ...repetimos nosotros... ...honramos a los que se han ido para siempre... Cantamos a los que estando en tierra, ya están renaciendo con el trigo. <risa> Queridos compañeros y compañeras de Uruguayos en Argentina por los Derechos Humanos, desde la Fundación Salmar Michelini los saludamos conmovidos un año más por la perseverancia solidaria y activa de su lucha, que es la nuestra. ...y queremos de esta manera estar presentes, estar junto a ustedes... ...en este 46 aniversario del secuestro y asesinato... ...del presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz... ...del senador Selmar Michelini... ...de los jóvenes luchadores Rosario Barredo y William Whitlow... ...y del secuestro y desaparición del doctor Manuel Liberoff en Buenos Aires en 1976... ...en el marco del represivo del Plan Cóndor... ...vuestro colectivo está presente invocando desde Buenos Aires... ...y en este emblemático lugar... ...la lucha por la verdad, la justicia... ...y el nunca más terrorismo de Estado. Rescatando también el papel decisivo... ...de miles de personas... ...desde todas partes del mundo... ...que apoyan solidariamente a las víctimas... ...y sus familiares... ...en aquellos asiagos y dramáticos años. Hoy se celebra también... ...la vigésimo séptima marcha del silencio... ...que es como todos los años... ...un reclamo de justicia obligado... ...la consigna será... ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. La marcha del silencio es sin duda el acto con mayor acento republicano y genuinamente democrático que manifiesta la sociedad uruguaya en su historia más cercana. Paradójicamente, el tema que la convoca es al contrario al capítulo más brutal de violación de los derechos humanos del pasado reciente en Uruguay. Nos despedimos con un fuerte y apretado abrazo, conmovidos y agradecidos un año más por la perseverancia de su lucha solidaria y activa de su colectivo, por la defensa de los derechos humanos y la memoria. Cecilia Michelini, Fundación y Presidente de Fundación Salmar Michelini. No, no, no, no, no. Hola, hola. Buenas noches, compañeras y compañeros, compañeros en general. Primero, en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la, en nombre de la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Coordinadora del Frente Amplio en Argentina, quiero agradecer a Fabián, Ana María y al colectivo de Uruguayos por los Derechos Humanos en Argentina por la posibilidad que siempre nos brindan de organizar esto y estar presentes con, nuestro, con nuestras palabras, brevísimas palabras. 20 de mayo, un 20, otro 20 de mayo, sin justicia y con impunidad, pero sí con memoria. La memoria es porfiada, es intensa, es extremadamente porfiada y golpea todos los días la cabeza y las puertas de nuestras casas, de todos los orientales honestos a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho del mundo. ¿Para qué? Para que no haya más impunidad en nuestra patria. Para terminar de una vez por todas y para siempre con el silencio cómplice que consagra la impunidad también, en esto, en, este, en esta situación diferente con un gobierno de derecha donde surgen las voces que consagra la impunidad, que plantean la libertad de los criminales de delitos de lesa humanidad, decimos rotundamente que no, que no es así, que no puede ser así. País donde se consagra la impunidad, país que decae que es decadente y que abre las puertas para cualquiera de las barbaridades y para que esto se vuelva a repetir. Por eso, nuestro mensaje es y nuestro deseo es inclaudicable e irrenunciable. Por memoria, por verdad, por justicia, por nunca más terrorismo de Estado, por prisión efectiva a los criminales de delitos de lesa humanidad. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, a continuación, lo que habíamos dicho, la manera habitualmente de recordar es a través de las poesías. En este caso Eduardo Veleira nos va a leer una poesía de su autoría justamente dedicada a la fe. Eh, un pequeño preámbulo, nomás. Esto surge porque cuando estaba con Patricia Walsh en una comisión eh, me envió a tribunales a, ver, a escuchar la querella de ESMA, que es una de las más importantes. ¿no? Y, este, y en una de esas declaraciones apareció esta frase: Que no se la lleven de arriba, de un compañero que sabía que iba a la muerte. ¿Mm? Bueno, que, que no se la lleven de arriba es un mandato divino. Aprovechar que está el que yo te lo Que no se la lleven de arriba es un mandato divino. No fue un dios quien lo dijo, fue tan solo un compañero. La noche, esa perenne, se acercaba a su existencia, la lengua y el corazón, la memoria, la impotencia, la dignidad no quebrada, el llanto que se guardaba, la risa que se alejaba, todo junto se juntó para decirlo sin medias lenguas, que no se la lleven de arriba si es que vas, compañera. Tanto asesino suelto, que te pase ahí al lado, disfrutando como vos, disfrutando como tantos, de un rato de felicidad, de una tregua en la vida. Esa sonrisa, ese saludo, puede ser de un asesino que camina sin castigo. Qué pena es la que merece ante tanto dolor infligido. Qué pena, qué castigo, ante tanta ignominia, tanto no, que apagaron las sonrisas, que apagaron el amor. Las voces que se quedaron en la memoria grabadas, los nombres que no se olvidan, las palabras que se guardan, los silencios que se rompen, las lágrimas que se marchan. No se sabe dónde fueron a dejar ese dolor, Qué dijeron y qué dijo. El silencio les ganó. Un silencio que no es tal. Que dejó rastros y huellas, sangre, memoria y sudor. Que no se la lleven de arriba. Que no se la lleven. No. ¿Marcia? Marcia, vas a leer una poesía de Mario Benedetti. Buenas noches, compañeros. Fuerte, fuerte. Tratemos de que se entienda. El gran simulacro de Mario Benedetti. Cada vez que nos dan clases de amnesia, como si nunca hubieran existido los combustibles ojos del alma, o los labios de la pena huérfana, cada vez que nos dan clases de amnesia y nos conminan a borrar la ebriedad del sufrimiento, me convenzo de que mi región no es la farándula de otros. El olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar los rencores por la borda. En el fondo, el olvido es un gran simulacro. Nadie sabe ni puede, aunque quiera, olvidar. Un gran simulacro repleto de fantasmas. El día o la noche en que el olvido estalle en pedazos o crepiten, los recuerdos atroces y los de maravilla quebrarán los barrotes de fuego, arrastrarán por fin la verdad por el mundo y esa verdad será que no hay olvido. Mientras Fabián se prepara para el acto, para la lectura del acto de la programa, también nos hizo llegar eh, un abrazo caluroso y fraterno, los compañeros y compañeras de la comisión de consenso del ex centro clandestino de detención y tortura Lugo Atlético. Muchas gracias compañeros. Bueno, ahora a continuación vamos a leer el comunicado de familiares el mismo que se dio a conocer a la prensa en la jornada de ayer, en la ciudad de Montevideo y en todo el territorio de nuestro país. Hoy, 20 de mayo, recorreremos las calles nuevamente. Caminaremos junto a nuestros familiares detenidos, detenidas, desaparecidos, en una nueva marcha del silencio. Nuestros, de todos. Queremos agradecer a todas y todos los que han convertido esta marcha a lo largo de estos años en un hecho tan importante y sentido. Una expresión profundamente política, no partidaria, intensa, comprometida, de todos. Juntos, hemos construido una inmensa expresión y reclamo por valores que nos unen y atraviesan como sociedad. El valor de la vida y la libertad, de nunca más dictaduras ni terrorismo de Estado. El crecimiento de la marcha por todo el país ha sido gracias al cuidado y compromiso de innumerables personas, al trabajo de cada colectivo, sindicato, Centro estudiantil, organización, llegando a cada casa, a cada muro, desplegando creatividad y autonomía en actividades de todo tipo que tienen como eje la memoria sobre el terrorismo de Estado. Que durante la pandemia no pudimos materializarlas en las calles, como este año haremos. Lograron sostener el reclamo de verdad y justicia y hacerla más visible aún. Las fotos de nuestros desaparecidos y desaparecidas que encabezarán la marcha como siempre simbolizan los dolores más profundos que vivió nuestra sociedad. En ellos, en sus cuerpos que las Fuerzas Armadas mantienen secuestrados, está representado todo el padecimiento de una sociedad avasallada por el autoritarismo más atroz. Junto a ellos está el corazón de nuestras madres, que iniciaron esta lucha y abrieron una luz en la oscuridad de la impunidad, reclamando verdad y justicia para esclarecer su destino. ¿Dónde están? Son los tres poderes del Estado los que tienen en sus manos la obligación y la responsabilidad de darnos esas respuestas. Es este nuestro primer reclamo. Fue el Estado el que decidió y cometió esos crímenes. El que los mantiene ocultos hasta hoy, permitiendo que ese crimen se siga cometiendo. Como no hemos dejado de denunciar la información detallada de todas las operaciones de las Fuerzas Armadas, brazo ejecutor del terrorismo de Estado, la siguen teniendo en su poder en sus archivos clasificados, al que seguramente solo acceden algunos oficiales superiores y sus altos mandos. La que puede y debe exigir el presidente y ministro de Defensa, mandos superiores de las Fuerzas Armadas subordinadas al Poder Democrático. Todas estas acciones fueron realizadas por agentes del Estado o con su apoyo. Desde nuestro primer desaparecido por el Escuadrón de la Muerte en el año 1971 hasta el último de nuestra lista en 1982. Las pruebas de las acciones de las Fuerzas Armadas y Policiales, o de particulares a su servicio, en Uruguay, Argentina y la región existen, y son de dominio público. También las que demuestran que una cantidad innumerable de ellos fueron trasladados al Uruguay, como en el segundo vuelo, declarado por el comandante Bonelli de la Fuerza Aérea. El nacimiento de la hija de María Claudia y el traslado de tantos sobrevivientes. En esta fecha, que recuerda el horror del accionar terrorista del Estado con los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitlow y Rosario Barredo, así como el secuestro de sus tres pequeños hijos que el abuelo logra recuperar un mes después y la desaparición de Manuel Liberof en Buenos Aires, la marcha también es una respuesta a quienes quieren pretender herir y distraer nuevamente con mentiras la memoria colectiva. ¡Ya lo vivimos! Por años nos cubrieron de silencio, de falsedades, de tergiversaciones que fuimos enfrentando, disputando, esclareciendo. Toda esa información se complementó con juicios, investigaciones académicas y documentos de sus propios archivos. No vamos a volver atrás en esa discusión. No hubo dos demonios. Quien viola los derechos humanos es el Estado. La única respuesta está en esta inmensa ola de memoria activa. Estos ataques que se dan hoy principalmente desde el partido militar que utiliza el Parlamento para hacer campaña antidemocrática, validar las acciones del terrorismo de Estado y el servicio a la patria que nos hicieron. Con gran coherencia persigue objetivos concretos, atacar a la Fiscalía especializada sobre violaciones a los derechos humanos, intentar una ley de prisión domiciliaria para militares, policías y civiles, asesinos, torturadores y desaparecedores, y hasta reflotar la infame ley de caducidad. Nada es novedoso, pero sí es muy grave. También sostiene una campaña para bloquear o eliminar la Institución Nacional de Derechos Humanos por la que tanto ha luchado la sociedad civil y sus organizaciones, entre quienes nos contamos. Reivindicaremos cada vez que sus directores deban ser propuestos por la sociedad civil, destacando su idoneidad y compromiso para tan importante función, sin importar a qué partido voten. Así propusimos nuestros candidatos que han honrado esa distinción con su trabajo y lo seguiremos haciendo. Este día, la memoria de los desaparecidos nos recuerda también a dónde nos llevó el camino del autoritarismo. Hoy, otra vez. Este discurso avanza y vuelve a poner en peligro nuestra convivencia. El Estado ha sido insuficiente, insuficiente y omiso en esta defensa. Entregó por años la justicia al poder de la impunidad. Esa justicia frágil también va abriendo un camino con las últimas sentencias, con el trabajo de la Fiscalía Especializada, pero tampoco es suficiente. Tenemos una nueva sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando aún la del 2012 no terminó de cumplirse, que vuelve a señalar que los deberes profundos del Estado Uruguayo, con la verdad, la investigación, las garantías de una, de una justicia que no admita más dilaciones a los delitos de lesa humanidad que siguen horadando nuestra sociedad. Estas marchas que se replican por todo el país son un lugar de lucha que hemos ido conquistando palmo a palmo, con mucha humildad, pero con la firme determinación de enfrentar la impunidad en todas sus formas, sustituyéndola por los valores éticos y la dignidad que supieron cultivar nuestras madres fundadoras, restablecer la verdad e intentar que se haga justicia, donde todos, sin distinción partidaria ni diferencia de edad, en cada, presente contra la impu... eh, en cada presente contra la impunidad y por el nunca más, abrimos la esperanza de una sociedad más justa, libre y solidaria. Convocamos entonces a desbordar las calles, los muros y parques de fotos y margaritas y acompañarnos en una inmensa manifestación que grite en cada presente. ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado. Compañeros, compañeros desaparecidos, presente. Compañeros desaparecidos, presente. Compañeros desaparecidos, presente. Compañeros desaparecidos, presente. presente. Ahora, Ahora y siempre. siempre. Ahora y siempre. Ahora y hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. gracias como dijimos a conocer ayer, a través de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos en Uruguay. Agradecemos nuevamente la presencia de todos hoy acá, especialmente como siempre a la familia de Selmar, ahora no los, los encuentro, bueno, allá atrás, especialmente a ellos que fueron víctimas directas tal vez del sufrimiento de a quien recordamos hoy en este preciso lugar, como es el lugar donde secuestraron a Selmar Miquelino. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Y esperemos que el año que viene tengamos la fortuna de que se sepa más de lo que se sabe hoy y que definitivamente exista la justicia y el castigo para quienes cometieron estos crímenes. Hay un saludo muy especial que ayer nos mandó Norita Cortiña, que en razón de estar eh, mal, digamos, de salud, anda con problemas en sus piernas y que era esto muy tarde, no iba a poder estar. Y también de la, de la madre y abuela, Elsa Fabón, eh, que, que recuperara a su nieta, eh, Paulita Logares, y cuyos familiares, la hija y el yerno, desaparecieron en Uruguay el día 18 de mayo. Este, les les manda los saludos porque ellos, por razones de salud, no han podido estar acá. Pero tenía tenías a partir adelante, por favor.